Sí, por, por introducir un poco, cuando la primera vez que hace un, un, tiempe, un tiempecillo, porque ha sido hace poco, hablé con Borja sobre la de la cooperación y cómo poder activar los procesos y tal, eh, nosotras siempre damos mucha importancia, o, o por lo que creemos que a veces los procesos no, no terminan de funcionar, o son más, mucho más difíciles de lo que nos pensábamos, es porque en parte… O, o, o no hemos aprendido no, o nos han desenseñado a, a, a esto de colaborar, pero además es porque cuando nos ponemos a ello como que tenemos bastante prisa y nos olvidamos de los, de los preliminares, ¿no? Y nosotras creemos que los preliminares pues, son como algo que hay que cuidar si realmente quieres que luego la relación tenga como matices y poder profundizar en, en cosas y que que lo relacional primero esté, esté claro para poder ir avanzando en otras cosas, ¿no? Entonces, un poco pensamos en esta metáfora de, del cóctel, como esa cosa que tiene que ver con mezclar muchos ingredientes, que pensando en cócteles desde, de maneras muy diversas, ¿vale? No solamente los cócteles que podemos tener en mente, como yo que sé, no pues una caipiriña o, o, o, un, o un gin tonic o un martini, sino pensando también, yo que sé, ¿no? Desde, desde un balde de sangría a un carajillo, por ejemplo. O sea, muchos, cuando combinamos diferentes elementos y ver qué, ver qué sale de ahí. ¿no? Y sobre todo, al final, de lo, que yo, de lo que yo os voy a hablar, tiene que ver con eso previo de antes de ponerte a hacer, hacer el cóctel. ¿no? Simplemente por situar eso. Yo soy Ricardo de Colaborabora, que nosotras nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos. Yo estoy aquí haciendo la presentación, por el resto de la sala pues están... Javi, Idoya, Rosa, Chelu, que están haciendo diferentes cosas por aquí. Y al final nosotros lo que ponemos es, eso, es mucho acento en, en las personas, o sea, que las organizaciones están compuestas por personas, que esas personas se relacionan entre sí y son capaces de hacer cosas juntas. Y damos mucha importancia a esto, ¿no? a, lo, a la idea de la red, a la idea de Procomún, a la idea de cómo generar conocimiento compartido y conocimiento libre, cómo hacer eso poniendo en el centro los afectos y los cuidados, y luego buscar como metodologías que nos que nos ayuden a hacer, a hacer juntas. ¿no? Eso es simplemente un poco para que, pues de dónde venimos nosotras ¿no? y hacia dónde tratamos de ir, con, en este caso, con, con Arbela, ¿no? con Diputación. Un poco por, por pensar en esto del cóctel, ¿no? quizá lo primero, lo que tenemos que pensar es qué queremos hacer y, y puede ser lo primero, ¿no? pero quizá tampoco tiene por qué ser lo primero. ¿no? Quizá a veces nos en vez de juntarnos por qué queremos hacer y pensar con quién hacerlo, a veces ya somos el, quiénes somos, no? con quiénes tenemos relaciones, con quiénes ya estamos haciendo cosas y quizá a veces el qué llega, llega después. ¿no? Otras veces el, el, el, el qué vamos a hacer y con quiénes surge de, de los cómo o de una serie de recursos que de repente aparece en una oportunidad y esa oportunidad hace que una serie de agentes como que de repente se junten y acabe articulándose un qué. ¿no? O sea, creemos que esta especie de idea de los qué, los quiénes y los cómo pues en diferentes órdenes, y a veces es cierto que, que el orden de factores altera el producto, pues hay que tenerlos en cuenta para empezar a pensar, ¿no? Y una vez que te has juntado, pensar también qué tipo de… hacer un ejercicio de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos yendo a los símiles con la coctelería, ¿no? Pues hay como los cócteles cortos y los cócteles largos, ¿no? Y que tienen que ver pues, con cuántos elementos se juntan, el tipo, de, el, tipo de, el tipo de vaso que se utiliza, la decoración, el ornamento que se le pone. Luego hay algunos pues, como que son como más... Más, más serios o más secos y otros que son, en cambio, como más sofisticados, otros como más festivos o más experimentales, pensar un poco en qué tipo de proceso nos queremos, nos queremos embarcar. ¿no? Y eso es como un poco también como… porque al final depende de qué tipo de proceso estemos hablando, si es un proceso en el que, oye, queremos hacer un proceso de colaboración que empieza y acaba en un mes o, en cambio, nos vamos a dar un año para ver qué vamos a poner en marcha, al final los recursos y los, los capitales, los roles que vamos a tener que activar van a tener que ser diferentes. ¿no? Entonces, adecuar un poco eso que vamos a invertir en ese, en ese proceso colaborativo, aquello al, al fin que queremos, que queremos lograr. ¿no? Luego, otra cosa importante con esto de los cócteles, una cosa que cuando empezamos a ver cosas de cócteles, ¿no? yo hace un mes no tenía ni idea de cócteles, y en cambio ahora, no es que sea un experto, pero más o menos, ¿no? Tienen, pues, se, se componen de una base, de un cuerpo y de un aditivo. ¿no? La base que al final es como en los cócteles pues, el, el, el aguardiente principal, ¿no? que aquí puede ser pues, cuál es el elemento tractor o el elemento el, el agente que va a llevar el liderazgo de una manera digamos predeterminada, por lo menos, o ese, ese recurso o ese objetivo que, que vamos a perseguir en común, el, el cuerpo que tiene más que ver con otras cosas que complementan de una manera fundamental y que al final van a determinar o van a dar el… el Van a, van a hacer, pues eso, ¿no? Es diferente tomarte un whisky simplemente con hielo a si le echas Coca-Cola, ¿no? Al final cambia mucho, el cuerpo es el que acaba determinando un poco hacia, hacia dónde va a ir esa colaboración y de qué estamos hablando. Y luego el aditivo, que podría tener que ver con cosas más que no tienen que ver directamente con eso de lo que estamos hablando pero que al final pueden balancear la cosa hacia una o la otra, incluso llevarla a un sitio totalmente diferente, ¿no? Como podrían ser, yo qué sé, pues algo que te lleva hacia, hacia nuevos mercados o es una parte de la cadena de valor que no es la principal, pero que tú la quieres, que resulta que metiéndola dentro del cóctel hace que lo que era ese producto cambie completamente o que, tú, o, o que lo que tú hacías, que pensabas que valía para A, acaba sirviendo para Z, ¿no? O para G. Entonces… Esa idea de cómo vamos a, a, a jugar con la, con la idea de la base, el cuerpo y los aditivos que vamos a añadir, pues es algo a tener, a tener en cuenta. ¿no? Se, se dice en el mundo este de la coctelería que no conviene que un cóctel tenga más de cinco elementos. ¿no? Muchas veces, también cuando vamos a cooperar, empezamos como a meter muchos ingredientes y nos acaba saliendo una cosa que no sabes muy bien a qué, a qué sabe. ¿no? Y otra cosa importante en todo esto, para nosotros, como lo... Algo principal, algo que es intangible, algo que es muy difícil eh, trabajar, como con ninguna metodología concreta, pero que hay que ir construyendo entre todas, es esa especie de relación de armonía, de sintonía que se tiene que dar entre, entre esos elementos. ¿no? Es donde está quizá la magia del cóctel, pero que además que si no está el cóctel no, no funciona, ¿no? y que tiene que ver con esta especie de, de relaciones de, de confianza, de reciprocidad y de reconocimiento de entre los diferentes agentes, que es la que hace que realmente ese cóctel funcione. Incluso, aunque no te termine de saber del todo bien, dices, pues no sé si me gusta, pero me está gustando. ¿no? O sea, y es lo que hay que, lo que lo creemos que, que, que casi es el objetivo. Si, lo, si, si acabamos teniendo confianza, reconocimiento y reciprocidad en las relaciones, probablemente el proceso colaborativo acabará dando sus frutos. Quizá no en la primera ocasión o quizás sí, pero es lo que va a hacer que queramos seguir poniendo energía en todo esto. ¿no? Otra cosa que, que, que, no solemos, que no solemos cuidar... Pues porque a veces es como complejo hablar sobre hablar sobre ello o pensamos que simplemente sucede, es todo el tema de los, de los roles. ¿no? Cuando ya digamos que tenemos configurado ese grupo, eh, ¿cómo, nos vamos, ¿cómo nos vamos a repartir las tareas o qué, o qué roles son los que van a emerger en el, en el grupo? Hay diferentes, hay diferentes roles normalmente atendemos más a los roles explícitos, que son los roles más, más ejecutivos, ¿no? de qué es lo que va a hacer cada una o qué función tiene cada uno en el equipo. ¿no? Pues no, tú eres el que se encarga más de los temas operativos, administrativos, tú eres, en cambio, la parte creativa, tú eres quien tiene más conocimientos técnicos y de implementación del proceso. Y entonces, más o menos, esos roles se reparten así. Por lo menos, hay agentes que tienen esa labor principal, aunque todos participen de ellas en diferentes medidas. Y son los que, normalmente, sí que están como más claros, ¿no? Nosotros creemos que hay como otra serie de roles que quizás se ven menos, pero que son fundamentales para que, para que el proceso funcione, que estos son unos roles que son implícitos y que, y que van más vinculados a, a la personalidad o a… sí, a lo, que cada una, a, lo de, a lo que cada persona le sale, vamos a decir, como de, de modo más natural, ¿no? Y que tiene que ver pues con… Con, con cómo es un poco nuestra personalidad, ¿no? con si somos personas más inquietas, o si somos personas más creativas, o si somos personas más escépticas, o, o si somos personas que funcionamos más desde la palabra, desde el hablar y el escuchar, o desde el, un, el lenguaje visual, o si funcionamos más desde el encontrarse y los cuerpos. ¿no? Al final cada persona tenemos como una especie de, de configuración que hay que tenerla en cuenta, porque si no... Hay como, no estamos poniendo en valor toda la riqueza y matices que, que ese grupo tiene. ¿no? Y luego hay como un nivel intermedio, que es un nivel de roles operativos, y que tiene que ver con, con cómo hacer que el grupo funcione, ¿no? con cómo cuidar la dinámica de, del grupo. Y que son roles que quizás los que es más fácil mantener de manera rotativa, ¿no? que no conviene que nadie se ocupe de pues eh, llevar los tiempos, cuidar el cumplimiento de los hitos, eh, hacer que todo el mundo en el grupo se sienta representada son cosas que van un poco a atender que ese grupo se mantenga unido a lo largo del proceso. ¿no? Y entonces por eso es interesante que sean rotativos porque así todas nos vamos como responsabilizando de partes diferentes de cuidar al grupo en todo momento. ¿no? Y ese equilibrio entre, entre roles ¿no? y cómo los vamos jugando. Creemos que es algo que también, claro, lleva su tiempo, porque aquí, sobre todo, quizás los, los explícitos es fácil, ¿no? Pues bueno, más bueno, fácil, te repartes la tarea y tal, pero en cambio los implícitos, cuando ya tiene más que ver con… Ahí hace falta más confianza, ¿no? Cuando tienes ya como que empezar a, a hablar de cómo cada uno es, ¿no? Porque a veces tú te piensas que eres de una manera, los demás te perciben de otra. Entonces, son cosas que tampoco hay que entrar ahí como a saco a cuchillo, pero que sí que hay que irlas como construyendo, ¿no? Y ese, por eso ese proceso de preliminares, de construcción, de irse conociendo, creemos que están… Tan importante, ¿no? Luego hay otra parte que suele ser también conflictiva, que es todo el tema de los capitales, de los recursos de los activos que cada uno de los agentes tiene y que se aportan, ¿no? Normalmente estamos como acostumbradas a que el capital es el capital financiero, ¿no? Es el dinero, ¿no? Yo es que aporto este dinero a este proyecto y, y el dinero, pues en esta sociedad que estamos, como que manda bastante, manda demasiado, ¿no? Y entonces, un poco lo que hace falta es darnos cuenta, en primer lugar, darnos cuenta de que hay otros capitales, de que es importante pues, el capital creativo, las ideas, el conocimiento, las infraestructuras o herramientas que se ponen a disposición de ese proceso, el tiempo que vamos realmente a poner a disposición de, del proceso. Quizá a mí, desde luego, lo que más me falta es, es, es tiempo, ¿no? es el capital que más, que, que, más, que más valoro. El afecto, el cuidado que se va a poner en… En el, en el propio proceso, ¿no?, el cómo vamos, la disposición que vamos a tener para cuidar, para cuidar las cosas, eh, las relaciones, ¿no?, el capital, el capital simbólico y el capital relacional que tenemos para, para poner en juego, ¿no?, porque al final tú tienes una idea y hace falta como conectarla con diferentes cosas, que se, que se, que se sepa desde fuera, desde, desde otros agentes, que tú tienes un conocimiento, un capital simbólico adquirido en ese ámbito y eso da más relevancia y legitimidad al proyecto, y luego también otro capital que no, solemos, que no solemos tener mucho en cuenta, que es el que tiene que ver con un poco con, con la salud y con la ecología, ¿no? con un poco con la ecología de cómo nuestro proyecto va a tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? las condiciones del contexto, el planeta, pero también un poco con la salud del propio, de las propias personas, ¿no? que muchas veces cuidamos poco el planeta, pero muchas veces nos cuidamos menos a nosotras, a nosotras mismas. ¿no? Entonces, un poco con los capitales hay como que, hay algunos normalmente que les damos más valor que otros y sí que es una cosa que suele luego dar como problemas porque todo el mundo se piensa que lo que él aporta es lo que tiene valor y lo que es determinante y lo que hace falta es como darte cuenta de lo determinante que es lo que aportan todas las demás, ¿no? Ese, ese juego de saber que todo, todo, es, todo, es, todo es prescindible pero todo es muy necesario y que si está es porque tiene que estar y ver qué, qué papel tiene que jugar, no hace falta que todo el mundo ponga lo mismo de todo o que es... No, no hace falta poner lo mismo, pero hace falta que cada uno ponga en la justa medida de lo necesario para que esa cosa funcione. ¿no? Nosotros tenemos una frase que, que nos gusta, que es que es dar lo mejor de una misma y conseguir lo que cada una necesita. ¿no? También es importante en estos procesos cuidar mucho lo, lo común, ¿no? o sea, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? o sea, qué, qué queremos llegar a, a lograr, pero que no se nos olvide por el camino no solamente lo común, sino lo que cada una de estas agentes está invirtiendo y que quiere conseguir a cambio también a nivel individual, ¿no? Con lo que decía antes Borja del texto de Alfonso sobre que si vamos a cuidar lo común, pero no nos olvidemos también de cuidar lo, lo individual, ¿no? De ese balanceo, ¿no? Ese balance que es lo que es importante en los cócteles. Y luego otra parte que tiene que ver con las metodologías y las herramientas, ¿no? Normalmente también es como que… Mmm, bueno, nos ponemos a colaborar y, y vamos un poco como a riñón, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay una serie de procedimientos que nos pueden ayudar o, de, o de, incluso de personas que con capacidades o aprendizajes que tienen, que pueden poner a disposición del proceso, pueden ayudarnos y que además depende qué tipo de herramientas o de metodología utilicemos, eso va, va a determinar un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso hace falta encontrar cuál es esa cosa que necesitamos, ¿no? Pues, en el, en el caso de la coctelería, por ejemplo, el tipo de, el tipo de vaso pues es algo determinante, ¿no? Y luego, sobre todo, a mí una cosa que me gusta es la, la diferencia esta entre lo mezclado, lo agitado o lo licuado, ¿no? O lo batido. O sea, porque al final eh, una cosa es darle un poco así unas vueltas a la cosa, otra vez ya hay como tal con la coctelera y otra vez como... O sea, que al final el tipo de... Y eso tiene mucho que ver con el tipo de hibridación que queremos hacer de, de la cosa, con las características de lo que metemos dentro, ¿no? porque a veces cuando metes cosas muy diferentes y quieres que se aglutinen, pues hace falta licuadora. ¿no? Entonces, el saber que depende qué tipo de herramientas y metodologías ponemos en juego, vamos a conseguir una cosa a otra. ¿no? Y luego también las recetas. ¿no? Eh, nosotros que somos mucho del código abierto, está muy, o sea que si hay cosas que ya están escritas, utilicémoslas utilicemos las recetas, cosas que otras han hecho y han funcionado, y sigámoslas al pie de la letra o adaptémoslas a lo que nosotras necesitamos y también inventémonos otras recetas si son necesarias. ¿no? Entonces, un poco esto. Y luego, quizá una vez que hemos puesto esto, que eran como un poco como las bases, no antes de nada hagamos todo esto, quizá luego otra cosa que para nosotras es importante es hacer un sociograma, ¿no? que puede ser algo parecido a esto de los, de los canvas y que tiene que ver con dedicar un tiempo a ver qué... ¿Qué agentes y qué recursos son los que están implicados en esto que estamos haciendo? no Tratando de abrir el sociograma Quizá al principio empezamos por lo que tenemos más cerca, pero luego irlo abriendo a otras posibilidades, a cosas que igual no están tan claras, que tienen que ver con eso, ¿no? lo que hablábamos antes de la cadena de valor, que no son las que tienen más que ver con el core de lo que hacemos, pero que están ahí como alrededor, porque muchas veces con lo que está alrededor, es tangente o lo atraviesa de aquella manera, es donde vamos a poder sacar nuevas posibilidades. ¿no? Y Entonces, si vamos metiendo nuevos ingredientes de cosas que pasaban por allí, pues es ir probando y ver qué nuevas posibilidades nos abre, porque puede que ese ingrediente, que incluso estaba por ahí un poco como fuera de juego, si lo metemos dentro del sociograma, acaba haciendo que eso que estábamos haciendo, ese proceso de colaboración, va hacia otro lado y tiene otros, otros resultados. Y luego yo, un poco ya, por acabar, o sea, que ¿cómo se hace esto? Pues cocteleando, ¿no? O sea, poniéndose a ello. Que también muchas veces, ¿no? Que este proceso de preliminares, que no nos quedemos atascados bueno… Cada una. La, que dure lo, en los preliminares lo que quiera, ¿no? Pero que no sean los preliminares eternos que, que pasemos a la acción. ¿no? Y que la mejor manera de, de, de hacer es probando, ¿no? y, y yo poco, no, bueno, poco más, no, nada más tengo que, que decir por, por ahora. Entonces, simplemente eso, ¿no? Como en la parte del cóctel, la parte que a mí me tocaba era un poco contaros toda esa parte. ...de la base relacional, o sea, de que antes de ponernos a hacer las pruebas... ...vamos a ver quiénes somos y qué, qué nos gustaría conseguir juntas. Y ahora, Javi, que te invito a subir para aquí arriba, nos va a contar un poco más... ...lo que tendría que ver, vale, cuando ya nos estamos poniendo a hacer el cóctel... Eh, ...todo el, el equilibrio de, de juego de proporciones, de diferentes ingredientes... ...y las, me, las medidas, ¿no? Porque muchas veces las medidas son las que acaban... ...bueno, muchas veces, ¿no? Casi siempre. La, la medida es la que va a determinar que ¿Qué, qué, qué coste ten tenemos, no?